Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. La poca regulación financiera en el mundo de las criptomonedas implica invertir en activos digitales especulativos. Esto da como resultado mercados volátiles. A medida que más participantes asignan criptomonedas a su estrategia de inversión a largo plazo, las autoridades federales están investigando cómo regular esta industria. En este video veremos por qué esto es algo muy bueno. El dramático aumento en la popularidad de las criptomonedas en los últimos años ha tomado por sorpresa a los reguladores. En países de todo el mundo, los gobiernos se han esforzado por desarrollar leyes y pautas que regulen el uso de Bitcoin y otras monedas digitales. En el panorama actual, la mayoría de los países han hecho declaraciones sobre la legalidad de las criptomonedas. El 25 de enero del 2022 se dio la noticia de que el presidente Biden emitirá una orden ejecutiva de gran alcance que encargará a su administración a que desarrolle un marco regulatorio para los activos digitales como una cuestión de seguridad nacional. Esto debería haber sido bienvenido los innovadores de criptomonedas han suplicado por un marco regulatorio claro durante la mayor parte de una década. La regulación gubernamental agregaría un aire de legitimidad a todo el espacio de activos digitales que ya no son una moda pasajera, y es probable que se conviertan en una parte esencial del futuro de las finanzas. Si bien la perspectiva de la regulación ha causado temor dentro de la comunidad criptográfica, y comprensiblemente así, Bitcoin se creó como una moneda antibancaria, antigubernamental, antiinstitucional. Incluso hoy en día, los titulares de Bitcoin menosprecian a XRP como una moneda de banquero. Pero no se han detenido para realizar de que Bitcoin hoy en día es una moneda del banquero más de lo que lo es XRP. Sin los bancos, el gobierno y las instituciones, Bitcoin nunca habría logrado el precio de que hoy tiene. Durante muchos años, solo Bitcoin y Ether tenían claridad legal en los Estados Unidos. No tenían competencia. Ahora eso está a punto de cambiar. Si hubiera igualdad legal para todas las criptomonedas en los Estados Unidos, no tendríamos un monopolio de Bitcoin en los mercados. XRP y todas las demás criptomonedas están vinculadas algorítmicamente a Bitcoin. La legalidad significa el fin del monopolio de Bitcoin. Para aquellos que compraron XRP deben saber que compraron una criptomoneda que no es legal en los Estados Unidos. Lo que esto significa es que nunca podría usarse para su caso de uso real y por lo tanto nunca alcanzaría su valor real porque su valor está vinculado a los bancos. Los bancos no pueden usar una moneda que no sea legal. Ripple está en un caso legal luchando para obtener esa claridad. Sin embargo, toda la industria lo necesita, no solo Bitcoin, Ether y Ripple. Hemos llegado a un punto en el que la corrida de toros se ha puesto en espera. Pero tan pronto como tengamos esas regulaciones en su lugar, estaremos listos para la continuación. Esto significa que quizás tengamos que ser pacientes por un poco más de tiempo. Estas regulaciones pueden afectar a Bitcoin y Ethereum más que a cualquier otra criptomoneda, ya que son prueba de trabajo, y esto es lo que ha causado temor en el mercado. La introducción de reglas para las criptomonedas en general podría ser un elemento clave y un desarrollo saludable para la industria. Una mayor orientación regulatoria puede ayudar a reducir la especulación entre los criptoactivos a medida que ingresan más inversores institucionales e individuales. Con las regulaciones existe una oportunidad real para una mayor certeza sobre cómo operar, evolucionar e innovar para la industria de las criptomonedas podría aumentar el flujo de los inversores, ya que se sentirán más seguros al participar en el mundo de las criptomonedas. A pesar de la aceptación generalizada de los activos digitales por parte de los inversores, todavía hay inversores que desconfían de las inversiones en criptomonedas. La criptoregulación podría brindar comodidad a los criptoescépticos. La regulación gubernamental también puede atraer a los bancos y las grandes empresas que están interesadas en incorporar a las criptomonedas y proyectos financieros descentralizados en sus negocios. Con más acceso al capital, las criptomonedas pueden seguir apreciándose. Esto también puede apuntalar a otros criptoactivos incluidos las altcoins, las NFTs y el metaverso. Un entorno regulatorio más seguro permitiría a la industria avanzar con más convicción y velocidad. A pesar de lo brutal que ha sido las últimas semanas con las criptomonedas, un segmento inesperado del mercado parece estar optimista sobre el futuro de los activos digitales. El 27 de enero del 2022, American Banker publicó su encuesta más reciente de 175 altos ejecutivos bancarios de instituciones financieras regionales y globales con algunos resultados sorprendentes. Vale la pena señalar que la revista American Banker es considerada como una fuente creíble de contenido relacionado con la regulación bancaria, la tecnología y la innovación. Estos son los hallazgos claves de la encuesta. El 44% de los ejecutivos bancarios esperan ofrecer algún tipo de apoyo criptográfico a los clientes para fines del 2022. El 60% de los asesores de gestión patrimonial encuestados esperan que sus clientes aumenten sus tenencias de criptomonedas o comiencen a invertir en esos activos digitales en el 2022. Según las cifras publicadas por la plataforma de criptomonedas Voyager Digital, el 20 de enero del 2022, más de dos tercios de los estadounidenses están entusiasmados con las criptomonedas y esperan que aumenten significativamente en el próximo año. El 61% de dichos participantes respondieron que quieren comprar criptomonedas en el 2022. Si bien nadie puede predecir el futuro de alguna actividad financiera, no se puede ignorar el hecho de que los bancos globales y las instituciones crediticias están considerando seriamente expandir sus opciones de criptomonedas y cadena de bloques este año. La adopción de las monedas digitales por parte de grandes intereses financieros crearía un futuro brillante para las criptomonedas. Los expertos de la industria Dicen que muchas personas que trabajan en el campo del cripto quieren la regulación. Dado que no ha habido mucha orientación federal formal sobre la criptoregulación, puede ser difícil para los líderes en cripto construir con certeza. Buscamos claridad y una regulación responsable que fomente la innovación, que también proteja a los inversores individuales y cree condiciones equitativas.